Muchísimas gracias, señora presidenta, por sus amables palabras, por su acogida. Muy honrados por todo lo que nos ha estado explicando sobre nosotros. Comparecemos aquí agradeciendo a la senadora Pilar Lima su propuesta para que, para que esta comparecencia tenga lugar y a todos ustedes pues, por haberla aceptado y, y por encontrarnos todos hoy aquí. Como decía la señora presidenta, pues soy el padre de Clara, una chica que hoy tiene 25 años. ...y que por causa de prematuridad y muchos problemas en el momento de nacimiento... ...quedó totalmente sorda, totalmente ciega y con parálisis cerebral. Otros casos de sordoceguera se producen por otras condiciones... ...como explicará en la segunda fase de la intervención nuestra... Eh, ...Pilar, la tesorera de nuestra, de nuestra Federación. ¿Quién es FESOCE? Un poco de presentación. Es FESOCE, es la Federación Española de Sordoceguera... ...una entidad sin ánimo de lucro... ...declarada de utilidad pública, cuyo ámbito de trabajo es la sordoceguera en toda España. Las asociaciones que no las personas que forman la federación están gestionadas... ...unas por personas con sordoceguera, otras por familiares... ...y otras por profesionales especialmente implicados en esta discapacidad. Algunas de estas asociaciones atienden afectados por enfermedades raras causantes de sordoceguera... Unas aproximadamente 80 de estas enfermedades raras, entre las más de 7.000 que son conocidas, causan sordoceguera. Por lo tanto, les corresponde a ustedes ver eh, nuestro problema, tanto desde la parte de sanidad como desde la parte de servicios sociales. Además, nuestro modelo, como pueden ver, personas con sordoceguera, familiares y profesionales especialmente implicados, nuestro modelo es trabajar juntos. Además, consideramos que se debe trabajar en local, conociendo de primera mano las necesidades y los recursos, procurando las soluciones adecuadas para cada caso y generando servicios locales. Nuestro objetivo es la desinstitucionalización de las personas con sordoceguera sin desarraigarlas, por lo que primamos los programas de vida independiente. La sordoceguera, un poco de explicación, qué es una discapacidad única, con características y necesidades propias. Las personas pueden considerarse sordociegas si la combinación de deficiencia visual y auditiva les causa problemas con la comunicación, el acceso a la información y la movilidad. Muy a menudo esta discapacidad viene acompañada de otras. En mi caso, en el caso de mi hija, le decía parálisis cerebral. Es una discapacidad añadida, pero no es la prioritaria. En ocasiones, estas discapacidades añadidas enmascaran la sordoceguera. Se considera un tema prioritario. Sin embargo, cuando hablamos de problemas visuales y auditivos al mismo tiempo, la falta de comunicación, los problemas que se tienen en este tema, es el problema prioritario. Debe ser el problema prioritario. Nadie puede aprender, comprender ni formar parte de la sociedad sin comunicación. La sordoceguera puede ser de nacimiento congénita, como el caso de mi hija, Clara, o el caso de Pilar. Se considera, congénita o adquirida. Se considera que solo un 5% de casos es totalmente sordociego. La mayoría de personas con sordoceguera tienen un resto visual y o auditivo funcional. La sordoceguera es una discapacidad invisible. ¿Por qué? Porque no tenemos protocolos de detección, porque no hay censo y porque se tiende a identificarla con condiciones más conocidas, como antes decía. Autismo, sordera, ceguera, discapacidad intelectual... Muchos casos de síndrome de Down, por poner un ejemplo concreto, son en realidad personas con sordoceguera. Si no atendemos el problema de comunicación que están sufriendo, estas personas no podrán evolucionar al mismo ritmo que sus eh, congéneres. Cifras. Es un dato eh, muy en controversia. Por nuestra parte, por la parte de la Federación, lo que podemos decir es que participamos en un proyecto europeo que se llamaba Indicadores Europeos de la Sordoceguera, devlineindicators.eu, ...que desarrollamos entre el 2012 y el 2014. Es el único estudio que ha abordado este problema. El proyecto recogió datos de 28 países europeos, según indicadores basados en la Convención de las Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, CRPD. Por sus buenas prácticas, este proyecto fue reconocido como proyecto estrella por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea. Y concluyó que la sordoceguera es un problema social emergente, ya que afectaría a unos 3 millones de europeos. En el caso de España, la cifra se estima en unas 247.000 personas. Dos terceras partes de estas cifras serían personas mayores, a las que en este momento nadie está prestando una atención especial. También se estima que un 10% de las personas con, con sordoceguera son congénitas, de nacimiento. Las necesidades de estas personas son aún más complejas y solo con un ratio profesional especializado, mediadores en su uno a uno, pueden lograr su máxima independencia y vivir en la sociedad de forma inclusiva. ¿Cuál es la incidencia por comunidades autónomas? En función de estas cifras que estamos manejando, consideramos de interés que puedan tener una idea sobre la distribución estimada de casos por comunidad autónoma. No les leeré el detalle, pero pueden disponer de la transparencia y si alguna persona necesita una fotocopia, hemos traído bastantes fotocopias. El proyecto eh, se puede ver con toda su información en la página web que les decía, devlineindicletos.eu y también en nuestra página web en FESOACI. Legislación, valoración y reconocimiento oficial. ¿Cuál es el estado de esta cuestión? En España, el reconocimiento de la sordoceguera empezó por la aprobación por el Parlamento Europeo de la Carta de los Derechos de las Personas con sodoceira de Europa, Declaración 1-2004, bajo nuestro auspicio por parte de España. Nosotros fuimos los que estuvimos batallando con los parlamentarios europeos para que firmaran esta declaración y lo conseguimos. De ahí nace la Ley 27-2007 del Parlamento Español, en el que se incluye la obligación aún no cumplida del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en aquella época de establecer un censo, determinar los centros de referencia a crear y el establecer los recursos acordes con las especiales necesidades del colectivo. Eso era el 2007. Estamos en el 2017. Han pasado 10 años y el efecto sobre la sordoceguera ha sido ninguno. Sin embargo, este año 2017 algo ha ocurrido o está ocurriendo. Así que puedo informarles que por iniciativa también de la senadora Pilar Lima y gracias a la ministra Dolores Montserrat, se ha constituido un grupo de trabajo del que formamos parte para abordar el borrador del Real Decreto que desarrollaría la Ley 27-2007. Hasta el momento se han mantenido dos reuniones al más alto nivel y desde aquí, desde nuestra federación, manifestamos nuestra satisfacción tanto por la metodología que se está usando como por la implicación del Ministerio y por la calidad de las entidades que forman parte del grupo. Todo junto nos hace tener esperanzas en una mejoría para nuestro colectivo. Respecto de la valoración de la sordoceguera, el año 2013 participamos en una reunión en el INSERSO al objeto de establecer una definición a efectos de valoración. Se discutió mucho sobre la conveniencia o no de operar con criterios cuantitativos de tipo médico, combinación de la discapacidad visual y la auditiva. Por nuestra parte, considerando que la sordoceguera no es la suma de discapacidades, ya que la concomitancia multiplica el problema, propusimos un sistema mixto médico y funcional. Por un lado, los casos con dictamen de una de las enfermedades raras causantes de sordoceguera debieran ser automáticamente consideradas como casos de sordoceguera. Y por otro, los casos médicamente evaluados con una agudeza visual inferior a un 0,5%, que esto equivale a baja visión o B2 en los medios... ...y a pérdida auditiva binaural media eh, superior a 25 decibelios, podrían ser considerados inicialmente como sordoceguera... ...pendientes de una evaluación funcional por expertos más precisa la preocupación estriba en, no, en garantizar el no descarte de casos, ya que lo que importa es la dificultad en la comunicación, el acceso a la información, la orientación y la movilidad. Por cierto, no hemos sabido nada más sobre este tema, por tanto no sabemos si este tema quedó congelado, hay que reiniciarlo de nuevo, no sabemos sobre esta definición. Lo que sí nos preocupa mucho es de que valoraciones de tipo médico digan eh, visualmente esta persona tiene una visión casi perfecta, muy buena. Si esa persona necesita ese resto visual para mantenerse derecha porque no tiene equilibrio, cosa que pasa en muchísimas de las enfermedades raras, difícilmente va a sacar resultados en la, en la escuela porque tiene que estar constantemente mirando la parte vertical de la pizarra para no caerse. Entonces, ¿cuál va a ser el uso de esa visión, visión que tiene para aprender, para comunicarse? Va a ser muy difícil. Hasta aquí sería mi parte y ahora eh, Pilar explicaría la segunda parte de nuestra intervención. Muchas gracias, don Ricardo López. Antes de dar el paso a doña Pilar, quería decir que nos ha traído como presidente de la Federación y ella también como tesorera eh, bueno, pues unas eh, publicaciones, unos manuales, unas revistas y un bastón que quiere que coste en el acta por eso lo digo, quiere que coste en el acta de la comisión y que quede reflejada su visita a esta comisión, muy bien sí, explíquelo presidenta. usted si quiere gracias presidenta <risa> eh, Sí, el bastón es el bastón blanco y rojo que todas las entidades del sector hemos considerado como un factor importante en la visibilización del colectivo si permiten que se lo despliegue sí. no encierra Ninguna tecnología. Es simplemente lo que están viendo. Un bastón blanco con dos franjas rojas. Esto significa no ver, como ya es normal en la comunidad de personas con deficiencia visual, y no oír las dos franjas rojas. ¿Qué significa? Que si una persona con este bastón está cruzando una calle y viene un coche, no tiene que tocar el pito, no tiene que encender las luces, tiene que apretar el freno. Y permitir que esa persona acabe de cruzar. Que si un policía ve a alguien interviniendo con, con una persona con un bastón de este tipo, que piense que está en defensión y que eh, pregunte qué es lo que está ocurriendo. Para los servicios de emergencias, esto es una identificación de nuestro colectivo. Y, por tanto, pedimos la máxima visibilización de nuestro colectivo con el uso de este bastón. Muchas gracias. Muchas gracias.